Creo que eran 12 años ya con la creación de recursos educativos abiertos y lo que hemos hecho es una panorámica de las distintas iniciativas por las que hemos ido pasando en el centro y repasando cómo enfocábamos la, la creación de recursos educativos abiertos pues con todas las etapas, desde que empezamos por ejemplo con Proyecto Ágora, luego pasamos a eh, crear por ejemplo recursos con, eh, cuando entró Rayuela, eh, luego con Escolarium tuvimos un avance también importante y ahora que seguimos también con otras líneas de trabajo. El, mi intención de siempre ha sido fomentar el uso de la tecnología en educación y pues la innovación ha llegado casi sin querer. Muchas veces nosotros vamos adquiriendo conocimientos, vamos llegando a distintos puntos ...que no sabemos que el día de mañana... ...se van a conectar de alguna manera... ...para generar pues lo mismo que es innovación... ...es un, una forma distinta de trabajar con los alumnos... ...es una tendencia nueva en educación... ...y, y bueno pues lo interesante es eso... El, ...el tener perspectiva para ir mirando atrás... ...aunque este campo donde estamos es muy joven... ...pero eh, pudiendo ya hacer un poco un repaso... ...y, y ayudarnos para dar el siguiente paso... ...ahora tenemos mucha más diversidad de opciones... ...para afrontar la creación... ...tenemos muchas más herramientas... ...tenemos el, más formación... ...y bueno, pues el punto en el que yo veo que, por lo menos en mi centro estamos... ...es en que nos falta implicar otros sectores... ...que no sean los docentes los únicos responsables de la creación... ...en ese sentido nosotros ya, pues hemos hecho intentos con alumnos, con padres... ...y bueno, eh, la innovación no es un camino de rosas ni de éxito, entonces... <risa> Es cierto que muchas veces con mucha ilusión afronta un proyecto, afronta el, por ejemplo la realización de, de una meta que tienes y que crees que va a funcionar estupendamente y fracasas con, estré, con estrépito. Y en otra que pues la tienes como plan B o que la, simplemente la, la pruebas, sin mucho convencimiento es la que acaba teniendo el éxito. La innovación es simplemente ensayo y error tal y como yo lo veo. Bueno, pues ahí tenemos mmm, dos grupos, dos grupos eh, muy importantes. El primer grupo es ...aquellos que por sistema ya han dicho que no, que están convencidos... ...y que no van a usar los, eh, digamos el, cualquier tecnología al servicio de la educación... ...entonces ese grupo de entrada no se puede atacar según mi, mi experiencia... <risa> ...¿qué es lo que hago yo? Bueno pues con el grupo que el P, que tiene cierto potencial... ...que le puede suponer una mejora en su trabajo por ejemplo hablando de docentes... ...en la gestión del clima del aula hablando de cómo por ejemplo... ...los alumnos pueden crear recursos... ...entonces esos docentes... ...sí que funcionan, sí que ven que tienen rendimiento... ...sí que se enganchan, sí que tienen objetivos pequeños... ...cumplen las metas, son capaces de realizar por ejemplo... ...pues una unidad, pueden son capaces de elaborarse un tema... ...de crear recursos para el tema, lo aplican al aula... ...le funciona, van mejorando... ...y esos mismos docentes son los que van tirando de, de los demás... ...entonces la estrategia digamos que aquel que tenga ganas... Eh, ...darle todas las facilidades... ...porque al que ya de entrada te dice que no, que nunca y que jamás... ...pues de primera no lo puedes convencer fácil... solo lo puedes convencer con la evidencia del tiempo... ...de que se vea la sencillez, de que se vea la utilidad... ...y de que se vea que mm. cómo se funciona. Y dices, pues tengo aquí una actividad estrella... ...para dar este contenido en concreto... Eh, ...lo llevas al año siguiente dentro de dos años... ...y resulta que no te funciona... Mm. ...y no te funciona... ...pues porque los tiempos cambian... ...porque las generaciones cambian... ...o por cualquier otra historia, entonces... El, ...lo bueno y lo malo de esta profesión es que... ...no hay ni verdades absolutas ni... Eh, ...ni un tipo de, de trabajo o un modelo educativo que funcione siempre... ...sino que hay que ir ensayando... ...y cuando algo tiene síntomas de desgaste o no funciona... ...pues pensar en otra cosa o, o probar otra historia... O, ...o seguir iterando al fin y al cabo".